Dedicamos este módulo a los números reales. Veremos los intervalos en números reales, la notación y cuantificadores y algunas propiedades sobre potencias y radicales, así como el binomio de Newton. Terminaremos con un poco de lógica.